Gracias, amado. Gracias a Francis. ¿Se retiró Francis, verdad? No, no. Gracias al equipo de producción y a usted que nos está viendo. El tiempo, dice el Quijote, es el mejor descubridor de todas las cosas. Y por eso anoté aquí en mi agenda la fecha de hoy, donde Francis habló de la presunción de inocencia, de la cual antes no hablaba. De manera muy extraña. Hoy que la balanza se está virando en contra de su líder, entonces sí es importante la presunción de inocencia. Qué interesante. Por eso yo le hablo a ustedes del tiempo. Y por eso yo cuando digo algo lo mantengo, pese a que el mundo entero esté en mi contra. Porque es que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas. Miren, lo primero... Eh, tenemos ahí un titular de la vicepresidenta me preocupó cuando vi este titular dice la vicepresidenta con una voz autoritaria que no me gustó se va a quitar el, el, el estado de emergencia cuando el 70% de la población se vacune eso me huele a autoritarismo cuidado con eso vicepresidenta cuidado con eso cuidado y no le voy a decir más nada cuidado por otro lado no se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, Leonel, con todo el derecho que le asiste como dominicano, le hace una crítica al gobierno, sabrá ya él si tendrá su pasado o no lo tendrá. Tiene sus luces, muchísimas que están ahí y que son irrefutables, yo he hablado de eso aquí, y tiene su sombra, ¿verdad? pero lo que no se le puede quitar es su derecho a expresarse, aunque esté equivocado. Pero lo que ustedes no se han dado cuenta, o quizás sí, es que hay un sector de la población dominicana, oye esto Pedro, y por favor anótalo por lo menos en tu memoria, es que hay un sector de la población dominicana que está jugando a deteriorar el sistema de partido político dominicano y entre ellos está la sociedad civil que se hace llamar independiente. Lo cito, Uchilora. Marino Zapete, Altagracia Salazar y todo lo que ustedes oyen decir que son independientes Mandé un tweet de Altagracia Salazar para que ustedes vean y confirmen lo que estoy diciendo y, y a partir de hoy anótelo y dele seguimiento a ese comportamiento Póngamelo full pantalla ¿Qué dice ella ahí? Buenos días, arriba, levántense, esa es una frase de ella Para variar, reformistas y peleadistas ya tienen un acuerdo ante una eventual reforma de eh, eh, reforma de la constitución, ¿verdad? Ambos dicen que el pueblo quiere unificar elecciones. ¿Tendrá esto que ver con, una, con temores a una debacle electoral en el 2024? Si ustedes no lo han notado, Luis Abinader no está gobernando con su partido, está gobernando con la sociedad civil, porque Luis Abinader, y yo luego lo voy a explicar en otro, en otro programa, está apostando al apoyo de la sociedad civil y no de su partido. Por eso puso a Miriam Germán como procuradora, porque no es cierto que Mira Germán tiene la juventud ni la salud para ser procuradora, ni tiene tampoco la destreza de investigadora, porque ella lo que fue fue jueza, la pusieron ahí ¿Sabe por qué? y piense usted lo que usted quiera, pero los datos están ahí, por el conflicto que tuvo con Jan Alain y la sociedad civil la exigía antes de ser, es Germán es eh, Mira Germán, ¿y qué hizo Luis Abinader? le dio a Mira Germán puso al otro a, a, a, en compras y contrataciones y así sucesivamente ha ido colocando a la sociedad civil en diferentes puestos no está gobernando con su partido está gobernando con la sociedad civil porque Luis Abinader cree como cree Uchi Lora y ese grupo de independientes que se puede en un país gobernar sin los partidos políticos por eso ustedes ven que están buscando destruir al PLD luego van a perseguir a Lionel y luego ustedes verán el lío que se va a armar dentro del PRM. No hablo más de eso, anote la fecha y esperemos que pase el tiempo. Por otro lado, en el día de hoy inicia una campaña por el aumento de sueldo a los bomberos. No puede ser, atención alcalde, atención al que tenga que ver con esto. No puede ser que un bombero que se sacrifica, ¿verdad? Se sacrifica por el pueblo, esté ganando una miseria. Escucho que 14 mil pesos, que, que 10 mil pesos, ¿qué es eso? Así que a, a partir de hoy inicio una campaña por el aumento de sueldo de los bomberos, que deberían ganar una, una, una, un, por lo menos un sueldo digno, por encima de los 25 mil pesos hoy, y luego vamos a hablar de eso a profundidad, a propósito de un trabajo que estamos haciendo con los bomberos, la basura, señores, miren, yo tengo una ventaja, y es que a mí no me gusta que me cuenten, cuando se arme el lío de la basura en San Francisco, que está llena de basura por todas partes, a raíz de la llegada de Siquio de, de NG de La Rosa, ¿no? ¿hmm? A raíz de la llegada del Siquio NG de la Rosa comenzó el pueblo a llenarse de basura, cosa que no sucedía con Alex Díaz. ¿Mm? No vamos a comparar, pero hay que decirlo. ¿Qué resulta? Yo hago la investigación y determino en ese momento, en ese contexto, si, si me permiten ver el monitor, muchacho, y, y, porque no lo puedo ver. En ese momento, yo voy... Eh, Póngame las otras imágenes, las otras, la, la del vertedero. Yo voy al vertedero, pero yo no le aviso a nadie que voy. Yo voy directo, sí, donde se ve peor todavía, porque ya se está arreglado el camino. Y le indico al alcalde que el problema estaba en el camino. Efectivamente, escucharon y fueron, hicieron un bulto, ¿verdad? Y le pasaron un grédar a eso y yo volví. ...sin avisarle... ...miren, eso estaba lleno de basura todo el camino... ...todo el camino era un vertedero... ...y uno da sal en la cuestión... ...¿qué hicieron ellos? efectivamente... ...y ahora vamos a poner la otra... ...miren cómo estaba eso, miren... ...miren, ajá, eso fue lo que hicieron... ...limpiaron el camino... ...pero no se hizo un trabajo... ...a profundidad, es decir que cuando llueva de nuevo... ...van a tener el mismo problema... ...y por eso yo digo... ...si tú no estudias el tema... ...no lo vas a poder resolver... Sugerencia a Siquio ONG de la Rosa, enfócate en arreglar ese camino de manera definitiva. Número uno, enfócate en arreglar el camino de manera definitiva para que le puedas exigir a la compañía, sea la que está o a otra, que, ¿verdad? que se encarga de, de la recogida de sitio sólido, le puedas exigir camiones en condición y la frecuencia, porque si tú resuelves el camino ya no te pueden decir que por el camino. Entonces comienza de atrás hacia adelante. Te bajas al vertedero, arreglas el camino, arreglas el camino y le exiges entonces a la compañía que cumpla con la cantidad de camiones, con la frecuencia y con la condición de los camiones. Como a mí lo que me gusta es escudriñar, cuando yo estuve ahí, yo hice un cálculo del tiempo, hice un promedio que lo puedo someter a evaluación con cualquiera que quiera ir conmigo allá de el tiempo de descarga, el tiempo de entrada y salida de un camión desde la entrada del vertedero hasta llegar al vertedero es de aproximadamente 6.4 minutos, 6.4 minutos, entró, vamos a ponerle que dura 20 minutos entrando y saliendo y el tiempo promedio de descarga de cualquier camión allá es de 5.4 minutos. Póngale 25 minutos entrando y tú lo, saliendo. Tú ¿Lo mediste con tu carro? No. O sea, yo iba en un camión. Ah, ok. ¿Verdad? Ya, ya. Lo hice varias veces para poder sacar el promedio. Era y él. en el momento de descarga también lo hice con varios vehículos para ver el promedio. Y saqué el promedio. 5.4 minutos dura un camión para descargar en el vertedero. Ese es el tiempo, 25 minutos. El día que estaba seco. ¿hmm? El día que estaba seco. Entonces... Cuando yo salgo para la calle ese mismo día, vamos a poner la imagen de los vertederos improvisados, usted se encuentra que el pueblo está lleno de basura. Le dije al alcalde, la policía municipal, convierte en la policía municipal medioambiental para que tú puedas apresar a aquel que, ha, que tira la basura donde no debe. Primero, cumple con la recogida de basura. Tú tienes que cumplir primero. Si tú recoges la basura, el día que tiene que recogerla, nadie tendría excusa para ponerla donde no va. Y entonces tú puedes perseguirlo y apresarlo. Hay un video donde un joven que yo lo caché, porque yo a no la calle, a mí nadie me cuenta. Miren cómo estaba ese día, eso fue un sábado, miren cómo estaba el pueblo, miren, full de basura, full. Y entonces, miren ahí, justamente yo que andaba haciendo el reportaje, me quedo un ratico esperando y miren cómo ese joven va de otro sitio con la basura en su carro y la desmonta ahí, eso es en la Villa Olímpica. Pero si tú, tienes, si tú le estás dando seguimiento a eso, ¿tú la apresas? Porque es fácil. Tú lo que vas a hacer es perseguir el delito. Y tú vienes, a eso lo agarras a preso, te lo llevas preso de ahí mismo. Porque está tan flagrante delito. Lo está haciendo, eso, eso, eso es un delito. Eso es ilegal. Te lo lleva preso y le hace un, le hace un expediente. Entonces, si tú haces lo que te estoy diciendo, si que lo vas a resolver el problema. Pero tienes que ir a la, al génesis tiene que ir al, al génesis y combatirlo no que no es el libro de la biblia no que no es el libro de la biblia pero es el primer libro de la biblia no, no es lo este que estoy diciendo génesis. que tiene que ir al inicio ¿Mm? tiene que ir al inicio resuelve el, el camino que lo que están haciendo es un bulto que cuando lleva se va se va a complicar de manera definitiva resuélvelo luego la policía que tú tienes Utilízala para tú perseguir a la gente Que anda tirando basura donde no debe Pero tienes que exigirle a la compañía Que cumpla con la recogida de basura De manera concreta El camión de basura Y voy a terminar El camión debió pasar por mi casa El viernes pasado Hoy es jueves y no ha pasado Y he tenido que recoger la basura Tres veces porque los perros la desbaratan Y tengo yo que salir verdad, A recogerla Entonces si no se resuelve, si no se ataca el problema desde el fondo, no se va a poder resolver. Siquio, te estoy hablando, te estoy dando un consejo, porque yo no soy de los que va al vertedero acompañado de ninguna autoridad Que me lo han dicho Ah, yo quiero acompañarte No, yo voy solo cuando yo quiera Para que tú no me manipules Porque el día que yo voy Me, me guardan 60 camiones trabajando Y todo el mundo contento No, Yo me tiro cuando, yo, cuando nadie me está esperando Y me la tiro allá Vamos a ver la realidad Porque a mí nadie me va a engañar Porque yo voy al fondo de la cosa Para poder ser objetivo Estás mal, estás administrando mal el municipio Y la responsabilidad es tuya porque por eso el pueblo votó por usted y por eso usted fue electo alcalde y para eso se le paga. Así que póngase los pantalones, alcalde, y resuelve el problema desde el Génesis.